Un periodista en el norte publicó datos reveladores sobre quienes pudieron estar detrás de los sabotajes al Nord Stream 2 y, es, y esto involucra al gobierno demócrata, algo que negó, pero que Rusia exige explicaciones sobre este caso que vuelve a poner a sonar la participación de Washington en esta acción contra los intereses rusos en el Nord Stream 1 repetidamente hemos expresado la posición de Rusia sobre la implicación de Estados Unidos y la OTAN señalando que no ocultaron su participación, anunciando a todo el mundo su intención de destruir la infraestructura civil a través de la cual Europa recibía recursos energéticos rusos. Estas son una serie de declaraciones de algunos políticos en el norte sobre sus aspiraciones a lo que era el destino no, del de Nord Stream uno, incluyendo a Joe Biden. Escuchen. La solución contundente que tenemos contra Putin es destruir el Nord Stream 2 para siempre. Hay que frenar el Nord Stream 2. No dejaré en mi empeño de frenar el Nord Stream 2 para contener a Rusia. Creo que debemos detener ese gasoducto. El Nord Stream 2 dejará de existir. Vamos a acabar con él. El viceministro de Exteriores de Rusia se refiere a la publicación del periodista norteamericano que revela quiénes estarían involucrados en las explosiones del Nord Stream 1. Partimos de la participación de Estados Unidos y algunos aliados de Washington dentro de la OTAN en ese crimen atroz. Fue un ataque armado contra uno de los elementos clave de la infraestructura crítica. Anteriormente, cuando los colegas occidentales presentaban el caso de manera que no se debía dar acceso a los especialistas rusos a una investigación en marcha hasta que termine, entendimos que todo esto fue una cortina de humo. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas el presidente Vladimir Putin ha hablado de que algunas marcas extranjeras se están retirando del mercado en Moscú y están sufriendo pérdidas, fue lo que dijo el líder del Kremlin en una reunión del Consejo de Supervisión de la Agencia de iniciativas estratégicas según el mandatario estas firmas occidentales lamentan haber abandonado el mercado ruso debido a las pérdidas mientras que sus negocios continúan de la mano con empresarios locales que utilizan infraestructuras y el personal directamente preparado pero hoy muchos como saben se retiran de nuestro mercado presionadas por su gobierno bien por ellas pero al abandonar nuestro mercado sufren enormes pérdidas, al abandonarlo es su elección, es su decisión. Muchas de las marcas lo sé personalmente, a muchas las conozco, muchas de ellas lo hacen sin placer. ¿Quién quiere perder un negocio bien establecido en el que han invertido esfuerzos y dinero? A veces ni siquiera se trata del dinero muchos de ellos pusieron su corazón y su alma en ello, tengo que decirlo sin rodeo trabajaron duro, pero presionados por sus gobiernos, se ven obligados a marcharse dejando atrás dejando así un buen legado de infraestructura industrial, un personal bien formado probablemente alguien pensó que todo esto se derrumbaría y se desmoronaría aquí a la vez nada de esto está ocurriendo nada se ha derrumbado, ni se está desmoronando nuestras empresas, nuestros empresarios están retomando estas empresas o incluso las zonas y continuando este trabajo y con bastante éxito en las últimas horas Moscú dice que el norte ha desatado una guerra híbrida total contra Rusia con el riesgo real de un choque militar directo hay nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia con respecto a los avances de las tropas rusas en la operación militar de Rusia en Ucrania. En dirección a Kherson, en los alrededores de la localidad de Olgovka, durante la lucha contra la batería se destruyó un punto de cálculo de morteros de las fuerzas armadas de Ucrania. La aviación táctica operacional las tropas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron 74 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de ataque, fuerzas vivas y equipo militar en 123 distritos en un día. El Kremlin amenaza a Reino Unido por el envío de aviones a Ucrania y de paso advierte consecuencias a Occidente en las últimas horas Volodymyr Zelensky se ha dirigido este jueves al Parlamento Europeo y de nuevo el mensaje ha ido destinado a Rusia, esta guerra no va dirigida exclusivamente a un territorio, Putin es un dictador con armas de regímenes como Irán, fueron las palabras eh, que ha expresado Zelensky en las últimas horas donde aprovechó también la ocasión para resaltar la intención de Ucrania de ser miembro de la Unión Europea, ha afirmado que acabará siéndolo y también agradeció la asistencia militar de Europa Diputados, hay un dictador que tiene muchísimos abastecimiento de armas soviéticas, muchísimas reservas de armas de di regímenes dictatoriales de Irán por ejemplo y para luchar así el Kremlin de una manera cínica y de una manera deliberada año tras año, paso a paso ha estado intentando eliminar lo que vemos no, como algo nuestro, algo europeo el valor, valor como es el valor de la vida Presidente de Ucrania pide más sanciones para Moscú por la invasión a su territorio por parte del ejército ruso Las sanciones contra un estado no pueden ser cuestionadas y tenemos que continuar constantemente por este camino hasta que Rusia se vea privada de cualquier posibilidad de financiar la guerra. La OTAN advierte que hay que tener la mirada puesta en China luego de lo sucedido con el globo chino en Estados Unidos. Luego intensificamos lo que hacemos para protegernos y también debemos reaccionar. De manera prudente, responsable y vigilante, como hemos visto en el norte, que ha reaccionado a este globo específico sobre América del Norte. China advierte a Estados Unidos que el globo tiene que ser devuelto. En las últimas horas China pide al norte que no obstaculice la llegada de ayuda humanitaria para Siria. Estados Unidos aprueba venta de armas para Polonia. Y el país de Andrés Duda, exhibe su sistema de defensa aérea en la zona en las últimas horas. Un medio en Estados Unidos ha dicho que el presidente del norte desató la guerra entre Ucrania y Rusia para encubrir el desarrollo de armas biológicas esta y mucha más información en el siguiente bloque informativo aquí en noticias de última hora y noticias internacionales mundo continuamos con más noticias internacionales y hablando de conflicto este titular nos hace ir hacia Moscú y por supuesto en la manera en que ahora públicamente se está hablando de una ofensiva de Rusia allí en Ucrania, esto después de casi un año o de conmemorarse un año del de inicio del conflicto bélico entre rusos y ucranianos. Según el gobierno de Ucrania se han enviado refuerzos al este de Ucrania antes de una nueva ofensiva que podría comenzar la próxima semana repito esto lo está diciendo el gobierno de Ucrania y dicen que a lo largo del frente en el que se han librado incesantes batallas durante meses, esto fue lo que dijo el gobernador ucraniano que esperan desesperados porque la ayuda militar ofrecida por Occidente llegue a Ucrania lo más pronto, se prevé que la federación estaría ralentizando un poco pero avanzando seguros para lanzar esta gran ofensiva eh, que esto sería por motivos simbólicos en torno al aniversario de la Recordemos que esto inició el 24 de febrero del año anterior y recordemos que Moscú insiste en calificar esta acción como una operación militar especial. La propia Ucrania está planeando una contraofensiva en primavera para recuperar el territorio perdido, pero siguen a la espera de los prometidos misiles y carros de combate occidentales de mayor alcance. Y algunos analistas afirman que faltan meses para que el país de Zelensky se encuentre realmente preparado para la guerra, que está alcanzando un punto crucial. A medida que se acerca su primer aniversario, ya que Ucrania no consigue avances como en la segunda mitad del 2022, de hecho Rusia avanza con cientos de miles de soldados de reservas movilizadas. El presidente de Ucrania afirmó que los cambios de personal en la frontera y la línea del frente reforzarán los esfuerzos militares de Ucrania. Esto en un contexto completamente de incertidumbre sobre el futuro de los suministros de defensa justo cuando Rusia avanza en el este por primera vez en seis meses. Mientras tanto, la Federación también avanza firme capturando zonas claves en Bakhmut y en otros puntos de Ucrania. Y ojo a este dato porque en las últimas horas la Federación de Rusia exige una respuesta del de norte tras las denuncias que hizo pública un periodista de Occidente quien responsabiliza a Washington de haber cometido los sabotajes contra las tuberías del Nord Stream. Sin embargo, desde el Pentágono, negaron cualquier vínculo con las explosiones en el gasoducto. Eh, vamos a conocer un poquitico más sobre la exclusiva que ha sido publicada por Samuel Hertz, que es un prestigioso periodista de investigación estadounidense que ha expuesto estos escándalos políticos durante su larga trayectoria. Según medios eslavos, el artículo detalla cómo el norte fue el autor material de la voladura de gasoductos del Nord Stream con la ayuda de Noruega, una de las claves de las publicaciones que Joe Biden, según el periodista Harris, decidió sabotear los gasoductos después de más de nueve meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington, es decir, mucho antes de que Rusia iniciara la operación llamada militar especial en Ucrania. Durante gran parte del tiempo el problema no era sino llevar a cabo la misión y según el artículo decía que no era ese el problema sino cómo llevarla a cabo sin dejar pruebas evidentes de quién era el responsable, aseguró el periodista. De hecho, el artículo detalla que la Marina propuso utilizar un submarino, la Fuerza Aérea con fusiles retardados, pero fue la CIA quien insistió supuestamente en un método encubierto. La investigación reveló que la operación se llevó a cabo con la ayuda de Noruega. Base de la misión recuerda que el ejército de Estados Unidos también amplió enormemente su presencia en ese país. De hecho, fueron los noruegos quienes recomendaron, según la publicación, dónde se colocarán los explosivos en las aguas profundas del mar Báltico a una milla de las islas danesa de Bonjón. También fue Noruega, según el periodista, quien planeó cuándo debía llevarse a cabo la operación durante los ejercicios de la OTAN de junio en esas mismas aguas, según revela la exclusiva. Fueron buzos entrenados en el Centro de Salvamento y Buceo de la Marina de Estados Unidos quienes instalaron las bombas en un dispositivo para que se pudiera activar días más tarde de los ejercicios de la alianza y así levantar menos sospechas en el mundo. Según la publicación, el 26 de septiembre un avión de la Armada de Noruega dejó caer una boya de sonar que activó los explosivos de las cuatro tuberías de los gasoductos que quedaron fuera de servicio. La portavoz de la canciller rusa en las últimas horas se ha pronunciado y estos son algunos de los apartes de la funcionaria de la cancillería de exteriores de Rusia María Sájarov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 Tendrían un fin al gasoducto. De hecho, varias personas muy populares inmersos en el mundo de la política eh, dieron a conocer los planes que quedaron consternados por algunas de las declaraciones. Y lo cierto es que muchos... Políticos en el norte dejaron claro en numerosas ocasiones sus deseos e intenciones respecto a los Nord Stream. La solución contundente que tenemos contra Putin es destruir el Nord Stream 2 para siempre. Stop. Hay que frenar el Nord Stream 2. No dejaré en mi empeño de frenar el Nord Stream 2 para contener a Rusia. Creo que debemos detener ese gasoducto. El Nord Stream 2 dejará de existir. Vamos a acabar con él. También han criticado el tratamiento mediático del norte sobre el sabotaje que podría ser considerado una declaración de guerra. Recuerdan también... En la publicación que dice que los medios tratan como un misterio sin resolver o teorías complicadas cuando incluso el propio secretario de Estado ha calificado abiertamente la voladura como la gran oportunidad para acabar con la dependencia de Europa del gas ruso al pedir un comentario sobre estas revelaciones. Un portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que lo que está diciendo el periodista es falso y... No tiene coherencia. Y una portavoz también de la Agencia Central de Inteligencia ha calificado la autoría de Estados Unidos sobre el sabotaje también como una falsedad. El Pentágono ha negado, como lo decimos, la autoría de estos hechos o que se le vincule a través de esta publicación que ha hecho el prestigioso periodista en el norte. Así fue como el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, se refirió a la publicación del periodista norteamericano referente a las explosiones del Nord Stream 1.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 anteriormente cuando los colegas occidentales presentaban el caso de manera que no se debía dar acceso a los especialistas rusos a una investigación en marcha hasta que termine entendimos que todo esto fue una cortina de humo. El periodista Edward Snowden también se refirió a estas declaraciones que revelan los involucrados en las explosiones del Nord Extreme 1 y dijo lo siguiente en forma de pregunta, ¿pueden revelar algún ejemplo de alguna operación secreta de la cual la Casa Blanca fuera responsable pero que lo negara? ¿Habrá muchas. ¿Ustedes qué opinan? Dijo Edward Snowden. Hay que aclarar que investigaciones que llevaban a cabo Alemania dan como resultado que Moscú no tuvo nada que ver con lo sucedido en el gasoducto Nord Stream 1, mientras que según The Times, asegura que Alemania investiga la participación de países occidentales en estos hechos. Sería bueno cuando ya se esclarezca saber a quiénes se refieren, aunque por Moscú creen que ya saben por dónde va el agua al molino. Recuerdan que un conocido político, un eurodiputado polaco, escribió en Twitter, luego de las explosiones gracias norte y luego fue borrado pero quedó grabado por algunos también en la red también recuerdan algunos medios eslavos en medio de toda esta polémica atando cabos salen a la luz nuevamente mensajes en twitter por ejemplo del hacker King Doctom, que decía que la ex primera ministra Liz Truss había usado su teléfono para escribirle a blinken diciendo que todo estaba hecho sin que nadie lo supiera y luego de todo el escándalo ella salió diciendo que habían hackeado su teléfono y que ella nunca lo escribió pues estas son más reacciones de lo que está pasando en las últimas horas el director de la otan james Stoltenberg, se refirió a lo acontecido con el globo chino en cielo norteamericano estas fueron algunas de sus declaraciones luego intensificamos lo que hacemos para protegernos y también debemos reaccionar de manera prudente responsable y vigilante como hemos visto en el norte que ha reaccionado a este globo específico sobre América del Norte y los Estados Unidos. Creo que también destaca el hecho de que la seguridad no es regional, la seguridad es global. Lo que sucede en Asia es importante para Europa y lo que sucede en Europa, obviamente es importante para Asia. Y por supuesto, para América del Norte. Este fue un mensaje que he confirmado en gran medida durante mi visita a Japón y Corea del Sur en Asia Oriental el año pasado, semana o tiempo en el que estos socios cercanos de la OTAN destacaron mucho la importancia de fortalecer la cooperación entre la OTAN y nuestros socios en el Pacífico para abordar los desafíos que China plantea a nuestra seguridad, a nuestros valores y a nuestros intereses. Y creo que eso es el globo sobre América del Norte. Confirma ese patrón. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Siria interrumpen los esfuerzos de socorro. Tras lo ocurrido en el fin de semana, los terremotos que afectaron al país árabe este lunes e insta a Washington a abrir las puertas para la ayuda humanitaria. Cito el comunicado. Los devastadores terremotos, además de años de. La rey de agitación ha dejado a Siria en una terrible crisis humanitaria, declaró este miércoles la portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, destacando que los frecuentes ataques militares del norte y las duras sanciones económicas han causado un gran número de víctimas civiles y han quitado a los medios de subsistencia de los sirios. a raíz de la cat Estados Unidos debería dejar de lado las obsesiones políticas y levantar de inmediato las sanciones unilaterales contra Siria para abrir las puertas de la ayuda humanitaria, enfatizó la funcionaria. En líneas similares, el Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense expresó que el levantamiento de las sanciones abriría las puertas para ayuda adicional y suplementaria que brindaría alivio de inmediato a los necesitados. Y desde la ONU también destacaron la dificultad de prestar ayuda a los territorios del país que han sufrido las devastadoras consecuencias de los temas. Lloris. El lunes, más de 300 efectivos militares y 60 unidades de equipos rusos fueron desplegados en Siria para ayudar a remover escombros. Por otro lado, desde México, Marcelo Ebrard, canciller mexicano, anunció que su país ayudará a Turquía y a Siria a lidiar con las devastadoras consecuencias de los terremotos enviando equipos y especialistas de rescate. En las últimas horas, el norte desata una guerra híbrida total contra Rusia con riesgo real de un choque militar directo, es lo que está diciendo Moscú. Según RT aquí titula que la cancillería rusa rechaza las acusaciones de Washington de que Moscú está incumpliendo el tratado Star 3 y explica que la confusión actual entre ambos países hace imposible cooperar como de costumbre. Según la agencia Riano Bosti y Sputnik, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Emitió este miércoles un comunicado en el que rechaza categóricamente las acusaciones del norte de que Rusia está incumpliendo el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Star 3 o el nuevo START, que es el último acuerdo de control de armas nucleares que quedó vigente entre ambos países. Asimismo, el comunicado advierte que las actividades del norte pueden llevarse a cabo con un choque militar directo entre Moscú y Washington. Cito las palabras y el comunicado de la Cancillería. En esencia, el norte ha desatado de una guerra híbrida total contra Rusia, con el riesgo real de un choque militar directo entre dos potencias nucleares. Denunció la Cancillería rusa refiriéndose a la agresiva política de Washington encaminada a lograr una derrota estratégica de Rusia en el conflicto con según argumenta, resulta imposible hacer las cosas como de costumbre en una situación de confrontación entre los dos países. En contexto, las exigencias de la parte estadounidense de reanudar las actividades de inspección de las instalaciones rusas bajo el Star 3 fueron calificadas como descaradamente cínicas por el ministerio ruso, que recalga que la petición se produce en un momento en el que las fuerzas ucranianas intentan atacarlas con una ayuda militar técnica e información e inteligencia de Estados Unidos. También la portavoz agregó que la retirada de una serie de instalaciones estratégicas del régimen con inspección fijada en el tratado. Rusia no violó las disposiciones del documento, al mismo tiempo subraya que la parte del norte lleva varios años infringiendo el START 3 al excluir ilegítimamente un número significativo de armas estratégicas ofensivas de la jurisdicción del tratado, por ejemplo, cambiándoles de nombre. La parte rusa reafirma el compromiso con el tratado START, que considera un instrumento importante para mantener las y la estabilidad internacional y pidió al norte que se dé cuenta de que no hay alternativa a la construcción de relaciones con Moscú sobre la base de igualdad y la consideración mutua de sus propios intereses. Asimismo, el ministerio señaló que mientras el norte no entienda esto y siga intensificando las tensiones, cualquier paso hacia Washington en relación a la aplicación del Star 3 sería injustificado, inoportuno e inapropiado. En las últimas horas preste atención porque se conoce por un nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre los avances de las tropas rusas. Hay que decir que el comando de las Fuerzas Especiales Chechenas que avanza por la zona del Donbass en Artiomoks confirma a través de los medios helados que las tropas del Kremlin avanzan fuerte hacia la zona de Artiomoks y señalan que las tropas rusas y los Wagner ganan terreno en la zona que va hacia el asentamiento de Konstantinopka, lugar donde se registran fuertes enfrentamientos entre tropas rusas y ucranianas. Vamos a escuchar la voz de el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 Fuerzas vivas y equipo militar en 123 distritos en un día Igor Konachinkov habla de los avances también de las tropas rusas en Kharkov En la ciudad de Kharkov fueron destruidos los talleres de una empresa de la industria de la aviación Donde se estaban modernizando vehículos aéreos no tripulados y municiones ya tenemos reacción de Rusia sobre el envío de los aviones del Reino Unido a Ucrania. Lo ha hecho la embajada rusa en Reino Unido a través de esta solicitud que ha hecho Zelensky de que el Reino Unido aporte aviones de combate para la lucha de Ucrania contra Rusia. Ojo porque el gobierno del Reino Unido está subiendo a escala a los rusos el tono y esto pues sube en pocas palabras las tensiones. Rusia le ha dicho literalmente al Reino Unido a Londres que no envíe aviones o tendrá una escalada con unas consecuencias gravísimas para todo el continente europeo y para todo el mundo que nadie lo espera. En la reacción del Kremlin dice que la respuesta va a ser muy grande. Le está diciendo en pocas palabras en la embajada rusa en Reino Unido como portavoz de Rusia que sería una decisión el enviar aviones de combate sería una decisión. Para el mundo entero si se envían estos aeronaves a Ucrania porque se involucraría directamente Occidente en el conflicto y el que envíen los aviones directamente a la Rusia respondería atacando a aquellos países como parte también de la guerra en Ucrania y ojo porque es la primera vez que Rusia sube el tono de una manera agresiva, obviamente habría reacción de Zelensky porque el, se está reuniendo con los líderes europeos enviando mensajes también eh, pidiendo aviones pidiendo misiles de largo alcance para que comiencen a funcionar en Ucrania y de qué manera también Rusia reaccionará a la visita de Londres a París que han hecho durante la última jornada pero escuche muy bien porque el tono eh, que está hablando Reino Unido frente a Rusia es bastante alto, diciendo directamente a Rusia que no debe enviar los aviones de combate a Londres, que lo piensen bien Reino Unido, porque las consecuencias para el continente europeo sino para todo el mundo serían dramáticas según Rusia, y si estos aviones llegan a Ucrania, amenazan directamente a los países que envíen estos equipos, algo diferente pero más modulado, había sucedido con los tanques Leopard que está ofreciendo Alemania para ucrania también con el tema de los challenger con los abrams m1 y ahora rusia ya eh, totalmente está advirtiendo directamente al reino unido lo está amenazando de que aquellos países que quieran enviar aviones de combate a ucrania sufrirán consecuencias bastante graves y serían involucrados en el conflicto directamente entre rusia y la otan Joe Biden aquí lo tenemos arremetido directamente en las últimas horas contra China en el discurso de la unión que ofreció durante el día martes por la noche en el congreso donde lanzó un mensaje contra el gobierno de Xi Jinping ante el aumento de las tensiones que se produjeron en los últimos días a partir del supuesto globo espía. Joe Biden aprovechó para hablar del tema y dijo que si China amenaza la soberanía del norte pues sencillamente el norte actuará para proteger su eh, cielo para proteger su espacio eh, Joe Biden dedicó buena parte del discurso a la política exterior sobre todo a lo que ocurrió con China después de que se descubriera este globo espía que estuvo sobrevolando territorio del norte y atravesó Estados Unidos durante varios días fue abatido el sábado con lo cual esta semana ya se vio eh, tensadas las relaciones entre Estados Unidos y China Biden dijo que estaba comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses comunes, pero que no se equivoquen y esta fue la advertencia que dejó en las últimas horas Joe Biden. Me comprometo a trabajar con China para hacer avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo, pero no se equivoquen. Como dejamos claro la semana pasada, si China amenazó, soberanía actuaremos para proteger a nuestro país y así lo hicimos en las últimas horas China le responde a Biden sobre la última advertencia y de haberse quedado con el globo de China, nos pertenece no pertenece a Estados Unidos, pertenece a China, fue la advertencia y que quieren el globo de vuelta fue lo que dijo Mao Ning portavoz del Ministerio de Exteriores de China, que advirtió al norte que el globo de investigación civil que sobrevoló el territorio norteamericano fue derribado recientemente no le pertenece a Washington y que debe ser de vuelta. Bueno. Fue lo que dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Nin, que emitió en una rueda de prensa la advertencia al gobierno del norte, en un contexto en el que el presidente Joe Biden lanzó un señalamiento a China en el sentido de que defenderá la soberanía del país norteamericano durante su informe del de Estado de la Unión. Esto fue lo que dijo China. Cito las palabras del comunicado del gobierno de Xi Jinping. La aeronave no pertenece a Estados Unidos, pertenece a China. La nave china no tripulada es de naturaleza civil. No fue motivado. Su ingreso al espacio aéreo de Estados Unidos, sino enteramente inesperado y causado por fuerza mayor, aseveró la vocera de Pekín. No planteaba ninguna amenaza a ninguna persona o a la seguridad nacional de Estados Unidos. El norte debió manejar de manera adecuada los incidentes, de manera calmada y profesional, sin envolver el uso de la fuerza. Sin embargo, decidieron hacerlo en este sentido contrario, lo cual es una clara respuesta desmedida, planteó Ning ante los medios de comunicación. En las últimas horas, muchísima atención porque Rusia y la India le han enviado un mensaje claro a Occidente de que no podrán detener la asociación de la defensa entre India y la Rusia y luego de que se diera a conocer también de que la India prepara ya eh, la instalación de su fábrica de aviones y helicópteros, ayudado también a través de Rusia. La confianza que hemos desarrollado entre los socios se habla India y Rusia. Esa confianza es la suficientemente buena para que podamos trabajar y estamos trabajando hacia Adelante, a pesar de todas estas sanciones, dijo Atul Dinkar Rein el gobierno de Nueva Delhi. Según el periódico TAS, los intentos de Occidente no detendrán la asociación de estos dos países, dijo el miércoles el director general y director ejecutivo de Bramos Aerospace indo Joint Venture. Estamos hablando de Atul Dinkar Rein. Nunca lo es, dijo el director ejecutivo. Respondieron a una pregunta sobre si los países occidentales podrían detener la cooperación en defensa y seguridad entre India y Rusia. Y si alguien lo intenta, solo fallará. Las sanciones unilaterales de Occidente impuestas a Rusia no afectan la operación de Brahmos Aerospace, enfatizó. El Brahmos es un misil de crucero supersónico producido por la empresa conjunta aeroespacial Indorrusa Brahmos. El misil ha sido desarrollado por la Asociación de Investigación y Producción de Construcción de Maquinaria de Rusia situada en Reutov, cerca de Moscú. La organización investiga desarrollo y la defensa de India El misil Brahmos fue lanzado en prueba por primera vez en 2001 Con diferentes versiones que están operativas en las tres ramas de las Fuerzas Armadas de la India La Fuerza Aérea y el Ejército y la Marina La empresa conjunta tiene sede en Nueva Delhi El misil Brahmos lleva el nombre del río Brahmaputra de la India y el río Moksva de Rusia y mucha atención porque en las últimas horas se ha confirmado que eh, Polonia recibirá la ayuda de Estados Unidos, un convenio que tiene que ver con la venta de armas y el apoyo militar a Ucrania que lucha contra la ocupación de Rusia desde el 24 de febrero. La noticia es que el gobierno norteamericano aprobó en las últimas horas la venta de armas por 10 mil millones de dólares a Polonia mientras continúa el conflicto si esto es por 10 mil millones de dólares el departamento del estado notificó al congreso la venta que comprende lanzacohetes comprende municiones obviamente asociada con equipos relacionados a polonia y otros países en el flanco oriental de la otan que están cada vez más preocupados por la posibilidad de una nueva ofensiva rusa en ucrania a lo largo de sus fronteras que van reforzando la seguridad mientras se acerca el primer aniversario de la guerra indicó la venta apoyaría la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos y las capacidades defensivas de los aliados de la OTAN el departamento también señaló que Polonia es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa, la venta propuesta mejorará los objetivos militares de Polonia de actualizar la capacidad a la vez que mejora la interoperabilidad de Estados Unidos y los aliados Polonia tiene la intención de usar estos elementos y servicios para la defensa para así modernizar sus fuerzas Armadas y expandir así su capacidad de fortalecer la defensa nacional y desviar las amenazas regionales, así como lo dijo el departamento en un comunicado. Hasta la hora que estamos grabando el vídeo no ha habido pronunciamiento especial por parte del Ministerio de la Defensa respecto a esta noticia, que es el fortalecimiento militar que dará eh, Estados Unidos a Polonia que se supone es un antirruso y que en medio del conflicto es uno de los grandes participantes también al lado de la OTAN. Y estaremos pendientes de esta información. Bueno, muchísima atención amigos, porque esta información la tiene Avia.pro en las últimas horas. Titula que Biden desató un conflicto en Ucrania. Para encubrir el desarrollo de armas biológicas. ¿Qué dice Avia.pro al respecto? Dice que el canal de televisión estadounidense One American News publicó un informe sobre las actividades de los laboratorios biológicos del norte en Ucrania. Los comunicadores afirman que fue un intento de encubrir las huellas de esta actividad ilegal lo que provocó el inicio del de conflicto. Cito. Las palabras del diario Avea.pro que fueron a través del de diario One American News. A medida que yo continúa provocando un conflicto con Rusia. Existe la creciente evidencia de que todo el conflicto puede estar diseñado para proteger los laboratorios militares del norte que realizan experimentos biológicos ilegales, dijo el columnista The One Pearson Sharp. Este diario también apunta a que los eh, estados siempre han negado su participación en el trabajo de los biolaboratorios en las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, bajo la presión de pruebas que tiene Moscú, la ex del Departamento de Estado, Victoria Nuland admitió que habría centros de investigación en Ucrania que no deberían haber caído en manos del ejército ruso. En particular, dicen los periodistas, lo confirma el antiguo biolaboratorio ucraniano Parvion Test en la ciudad de Rubisle, que trabajaba con biopatógenos peligrosos en este laboratorio ilegal, especialistas ucranianos y estadounidenses probaron las desconocidas en personal militar y civiles de lo cual se registraron complicaciones de salud y decesos no lo estamos inventando nosotros está dándolo a conocer el diario avia.pro pro a través de una publicación que ha hecho el diario estadounidense one american news